Y sale con Navas en la portería Defensa con Carvajal, Nacho, Ramos y Marcelo Centro del campo para Casemiro, Modric, Tony Cross. Y la novedad por el lesionado Gareth Bale Isco, Benzema, Cristiano Ronaldo metros a la espalda que defender sufre Tiene Riverí el cruce ahí con Casemiro Y falta a favor del Real Madrid Iván, eh, has jugado partidos de este... A Isco, Isco la pelota a la izquierda, viene por ahí atacando de nuevo Cristiano Alza para Robben. Robben quiere buscar el disparo a la frontal, lo consigue pero muy trabado, eso es. Saque de esquina para el en el primero de la noche. Bien Casemiro en la ayuda a Robben, estamos viendo que el sistema de juego del Madrid... Disco entre líneas, se mal al área, Isco suelta con el exterior y falta de Arturo Vidal. Falta de Arturo Vidal, llegó tarde... Ahí está Manu Neuer, Cristiano... Muralla, también del equipo de Ancelotti. La pone Fililam Lamba, vida. Intenta ahora por la periferia acometer y encerrar al Bayern en su área. Lo intenta Cristiano al fútbol y de ahí tanta coordinación que tiene Lewandowski. a para Riveri, Riveri. Al final Marcelo con la espalda, Robben, arriba. Y el remate se va a la lateral de la red, madre de mi vida, primera. Cuenta la pelota al polaco, delante de Sergio Ramos, Corner. Cuando vas ganando y el Madrid de momento en la eliminatoria va. Por... El brasileño, balón en la frontal, puede chutar, Vidal. Fuera Bueno, yo veo que el Bayern Barra con su cuatro para dos ojo el balón para sabe sale Keylor Nado porque llega la pelota a Lava a lava ahora la feliva Carvajal Buena ayuda de Casemiro Casemiro intenta sacar el centro prácticamente como si fuera una falta vence más pica la pelota como hicieran en la Alianza Arena pero esta vez no tocó ni Noyer ni el larguero saque de puerta para el Bayern si y tiene dificultad siempre Noyer Pelota, el balón para Carvajal se asoma Carvajal, qué mano ganadora de Manu Noyer! lo que Así decía cosas... saque de este, sí. lo no, intenta, lo no, intenta, cae no. Marcelo, Marcelo con botín, saque de esquina para el Hall, Carvajal viene a tocar, viene la... Uy, se ha hecho lo sí. golpe los dos futbolistas, es situación de gol clara y tiene que ser... Vamos a la jugada Carvajal, uy, el rechazo de Noyer, quedó ¡Oh! la... Palo Boatén, el remate de Sergio Ramos Demasiado pronto para Ramos Otro tipo de señal, la pone de Alonso sí, sí. El murmullo previo Atlético de Madrid 1, aquí juega la pelota y para Benzema se va Benzema buscando el escondite El balón Pero de Riverín debía ser una queja Una queja por la falta de, de Casemiro Pelota de Keylor Nava, Doma, mete el balón Cristiano de cabeza, uh. madre mía Qué golpe se ha llevado con Joga para Carvajal Cross arriba. Chutó el alemán. Puso el interior. Pega a los rivales. Cristiano. No llega el rechazo. A la pelota de balón parado. Viene Tiago. Segundo palo, Arturo Vidal. Metió ahí el cuerpo para estorbarlo. Marcelo. Va a buscar el disparo. ¡Qué balón le mete dentro! Para Cross en extremis Hummelz cortó. Ojo que se va Rubén. Rubén ahora contra Casemiro. Corrigió Casemiro. Y toda la falta Víctor Casai. Palo para Sabio Alonso. Toca para Arturo Vidal el pase de seguridad ahora. No sale. Buscaba ahí a... Ojo que hay falta. Sí. Cayó el futbolista del Bayern. justo cuando había... Encima de la barrera. Sí. Y que, y que caiga, ¿no? Que muera. Vamos a ver. Termina la Marcelo descarga, balón para Cristiano, chuta a Cristiano ah. arriba. Contra Lewandowski contra Modric, De llega a golpear, Moneda eh, es el Jin y el Yang. Ahora el Madrid lo intenta que en algunas contras está abusando algo de la conducción de algunos de sus futbolistas, pero que ahora le ha venido bien para forzar la decía ahí. Viene cross a la tercera, no Tiene muchos aciertos, muchos puntos fuertes. Acaban de volver del recreo, del descanso, de jugarse nada menos que el pase a semifinales cuando hay falta. Viene Cristiano a todos al final. Pero el balón en la frontera la baja y escoban Palmar. ¡Fuera! Ahora llega a la espalda, viene, ojo, el balón para Rubén. Marcelo de cabeza la saca. Tiene profundidad para Rubén. Rubén ahora. Cayó Rubén, penalti. Penalti a favor del Bayern. Penalti a favor del Bayern. todo sea, fue clave camino a Milán. Robert Lewandowski, ¡gol! Gol de Robert Lewandowski Marca el Bayern Múnich En el Berrabeu de penalti Real Madrid 0 Bayern Múnich 1 El Madrid manda en la eliminatoria Vidal, madre de mi vida Que pase, la ha tirado Robén Se coló el chileno Marcelo le gana en línea de fondo, la pone Marcelo Y por dentro finalmente la pone La Palma Riveri para Keylor Nava Robén contra Marcelo Robén la pone Salvado Carvajal, el remate De Robert Lewandowski Era Nacho, Nacho contra Ahora también el Bayern Pelota ahí para Lava Daje ahora defensivo del Real Madrid El remate de Tiago Arriba Muy difícil ese, ese tipo de Tiene mucha llegada al área El corata ojo el balón, fuera de juego de Lewandowski no vale La entrada de, de Asensio también permite Centrar más a cross Lleva todo el partido Ahora también con lo que hay en juego Asensio, Asensio Oye, le leyó que el balón iba allí En el último instante, ojo que se duerme Viene Lewandowski, el barullo Claro que estamos en el 70 de partido Vienen los cambios, ahí cae Isco Como le escondió la pelota y amarilla para Xavi Alonso no Aguanta, Carvajal puede chutar El rechace va, Se va de Vidal, Vidal tiene amarilla, la pone Oye Lo hace muy bien, la ayuda en el contraataque de Carvajal Lo hace muy bien la Müller Y ayudando a Nacho ahí, se va Modric Hay falta de Hummels, amarilla Recupera, viene Casemiro, Casemiro pone la pelota para Cristiano... ¡Gol, gol, ¡Del Real Madrid! Wey, ¡Marca Cristiano! El balón directamente a la olla, se adelanta el portugués, cabezazo sin revisión a la red. Real Madrid, 1. Valle, uno... Valler, una superó el otro día, llegó a los tiene en competiciones europeas. Oh, gol del Bayern error atrás, gol ahora del equipo de Ancelotti, gol del Bayern acaba de poner el equipo alemán el 1-2, que de momento a 13 minutos del final mandaría el partido a la prórroga. Pero lo que hablábamos antes de Müller, eh, quizá cuesta mucho como fue la eliminatoria allí que jugó de delantero centro, que no le veo de delantero centro, pero... Volvía a meter al Bayern en la eliminatoria, viene Marcelo, ah. rechaza pero en dos tiempos atrás a Marcelo, ahora le cierra en tres el propio Casemiro, llega ahí tarde... Cuidado, cuidado porque es Casemiro con Robert, mete Vidal, también ahora Casemiro... en aparece Zucla, Costa que la puede enganchar. directo... El momento... Marcelo mete Robar. un centro con mucha rosca... ¡Qué remate de Chile este tipo de gol en una final de la Copa de Europa, aquí Lucas buscaba el interior para asegurar Sursado, amarilla, a Acaya, Vidal, que le dice a visto esto. Se queda con 10 del Bayern. Es que ha sido justo delante de Zidane, yo creo que no hay discusión. El paso juega para Asensio. ¡Asensio! Abajo Hummels ante el remate posible de Cristiano que estaba al acecho. de arriba, va a la espalda. Hummels la baja Kroos. La baja Modric. El remate del Croata donde le gusta. Marcelo a Marcelo ha roto de penal y solo Conectó de cabeza. También por el cansancio y la expulsión de Arturo Vidal. Segundo palo. No va a Repliegue ahí con Carvajal. La pone Douglas Costa, tocó Carvajal, intenta evitar el córner, no lo dejó pasar. Balón para Marcelo. ¡El disparo fuera. Triple ocasión del re. Si la pisa finalmente, viene otra vez ahí, otra vez Casemiro. Cayó con botín. Le dice Douglas. Balón para Douglas. Bola uno. Pelota para Asensio. Asensio arma. Para dónde no llega córner. Otra para. Del Valle ahora ya casi en área chica. Pelota para Cristiano. Fuera. Llegar y golpear Cristiano. Lo intenta como en Alemania. Ahí está, la pone Kimi. Lo importante ahora mismo es el aquí y el ahora. Por eso, y ahí minutos. vete la pelota arriba. ¡Bola para Cristiano! de partido real madrid 2 real madrid 3 Bayer 2 el aquí y el ahora marcos te Exacto. decías 2 2 en cara a luca balón para casemiro el rechazo central pelota ahora luca en línea de fondo no, marcelo que partidazo se viene arriba entre cuatro no. sigue marcelo se desengancha no. Tercero, gol de Cristiano, Real Madrid 3, Bayern 2 El Madrid respira ave de brecha con este gol. Jugada individual para buscar el disparo. Gol. ¡Gol! ¡Gol! Increíble. Gol. Que fue Marco Asensio Ha nacido una estrella. El tiempo los dos. Robé muy templada. Misiona y juega la pelota y Pampán se acabó el partido, el Madrid el campeón está en semifinales de la Copa de Europa.